33 Cuando recibí el telegrama comunicándome la muerte del pobre Augusto, y supe luego las circunstancias todas de ella, me quedé pensando en si hice o no bien en decirle lo que le dije la tarde aquella en que vino a visitarme y consultar conmigo su propósito de suicidarse. Y hasta me arrepentí de haberle matado. Llegué a pensar que tenía él razón, y que debía haberle dejado salirse con la suya, suicidándose. Y se me ocurrió si le resucitaría. —Sí —me dije—, voy a resucitarle y que haga luego lo que se le antoje, que se suicide si es así su capricho. Y con esta idea de resucitarle me quedé dormido. A poco de haberme dormido se me apareció Augusto en sueños. Estaba blanco, como la blancura de una nube y sus contornos iluminados como por un sol poniente. Me miró fijamente y me dijo, —¡Aquí estoy otra vez! —¿A qué vienes? —A despedirme de usted, don Miguel, a despedirme de usted hasta la eternidad y a mandarle, así, a mandarle, no a rogarle, a mandarle que escriba usted la nivola de mis aventuras. —¿Está ya escrita? —Lo sé. Todo está escrito. Y vengo también a decirle que eso que usted ha pensado de resucitarme para que luego me quite yo a mí mismo mi vida es un disparate, más aún, es una imposibilidad. —¿Imposibilidad? —le dije yo. —Por supuesto, todo esto en sueños. —Sí, una imposibilidad. Aquella tarde en que nos vimos y hablamos en el despacho de usted, recuerda, estando usted despierto y no como ahora, dormido y soñando. Le dije a usted que nosotros, los entes de ficción, según usted, tenemos nuestra lógica y que no sirve que quien nos finge pretenda hacer de nosotros lo que le dé la gana. ¿Recuerda? —Sí que lo recuerdo. —Y ahora de seguro que, aunque tan español, no tendrá usted real gana de nada. ¿Verdad, don Miguel? —No. No siento gana de nada. —No. El que duerme y sueña no tiene reales ganas de nada, y usted y sus compatriotas duermen y sueñan, y sueñan que tienen ganas, pero no las tienen de veras. —Da gracias a que estoy durmiendo —le dije—, que si no... —Es igual. Y respecto a eso de resucitarme he de decirle que no le es hacedero, que no lo puede aunque lo quiera o aunque sueñe que lo quiere. —Pero... —¡Hombre! Sí, a un ente de ficción, como a uno de carne y hueso, a lo que llama usted hombre de carne y hueso y no de ficción de carne ni de ficción de hueso, puede uno engendrarlo y lo puede matar. Pero una vez que lo mató no puede, no, no puede resucitarlo. Hacer un hombre mortal y carnal, de carne y hueso, que respire aire, es cosa fácil, muy fácil, demasiado fácil, por desgracia. —Pero... ¿Resucitarlo? —Resucitarlo es imposible. —En efecto —le dije—, es imposible. —Pues lo mismo —me contestó—, exactamente lo mismo sucede con eso que usted llama entes de ficción. Es fácil darnos ser. ¿Acaso demasiado fácil? Y es fácil, facilísimo, matarnos. ¿Acaso demasiadamente demasiado fácil? Pero... Resucitarnos. No hay quien haya resucitado de veras a un ente de ficción que de veras se hubiese muerto. ¿Cree usted posible resucitar a Don Quijote? me preguntó. Imposible, contesté. Pues en el mismo caso estamos todos los demás entes de ficción. ¿Y si te vuelvo a soñar? No se sueña dos veces el mismo sueño. Ese que usted vuelva a soñar y crea soy yo será otro. Y ahora, ahora que está usted dormido y soñando, y que reconoce usted estarlo y que yo soy un sueño y reconozco serlo, ahora vuelvo a decirle a usted lo que tanto le excitó cuando la otra vez se lo dije. Mire usted, mi querido don Miguel, no vaya a ser que sea usted el ente de ficción, el que no existe en realidad, ni vivo ni muerto. No vaya a ser. Que no pase usted de un pretexto para que mi historia y otras historias como la mía corran por el mundo. Y luego, cuando usted se muera del todo, llevemos su alma a nosotros. No, no, no se altere usted, que aunque dormido y soñando, aún vive. Y ahora, adiós. Y se disipó en la niebla negra. Yo soñé luego que me moría. Y en el momento mismo en que soñaba dar el último respiro, me desperté con cierta opresión en el pecho. Y aquí está la historia de Augusto Pérez. Oración fúnebre por modo de epílogo Suele ser costumbre al final de las novelas, y luego que muere o se casa el héroe o protagonista, dar noticia de la suerte que corrieron los demás personajes. No la vamos a seguir aquí ni a dar por consiguiente noticia alguna de cómo les fue a Eugenia y Mauricio, a Rosario, a Liduvina y Domingo, a don Fermín y a doña Hermelinda, a Víctor y a su mujer y a todos los demás que en torno de Augusto se nos han presentado, ni vamos siquiera a decir lo que de la singular muerte de éste sintieron y pensaron. Sólo haremos una excepción, y es en favor del que más honda y sinceramente sintió la muerte de Augusto, que fue su perro, Orfeo. Orfeo, en efecto, encontróse huérfano. Cuando saltando en la cama olió a su amo muerto, olió la muerte de su amo. Envolvió a su espíritu perruno una densa nube negra. Tenía experiencia de otras muertes. Había olido y visto perros y gatos muertos. Había matado a algún ratón, había olido muertes de hombres, pero a su amo le creía inmortal, porque su amo era para él como un dios. Y al sentirle ahora muerto sintió que se desmoronaban en su espíritu los fundamentos todos de su fe en la vida y en el mundo, y una inmensa desolación llenó su pecho. Y acurrucado a los pies de su amo muerto, pensó así. ¡Pobre amo mío! ¡Pobre amo mío! ¡Se ha muerto! ¡Se me ha muerto! ¡Se me muere todo, todo, todo, todo se me muere! Y es peor que se me muera todo, a que me muera para todo yo. ¡Pobre amo mío! ¡Pobre amo mío! Esto que aquí yace, blanco, frío, con olor a próxima podredumbre, a carne de ser comida, esto ya no es mi amo. No, no lo es. ¿Dónde se fue mi amo? ¿Dónde el que me acariciaba, el que me hablaba? ¡Qué extraño animal es el hombre! Nunca está en lo que tiene delante. Nos acaricia sin que sepamos por qué, y no cuando le acariciamos más, y cuando más a él nos rendimos, nos rechaza o nos castiga. No hay modo de saber lo que quiere, si es que lo sabe él mismo. Siempre parece estar en otra cosa que en lo que está, y ni mira a lo que mira. Es como si hubiese otro mundo para él, y es claro, si hay otro mundo... No hay éste. Y luego habla, o ladra, de un modo complicado. Nosotros aullábamos y por imitarle aprendimos a ladrar, y ni aun así nos entendemos con él. Solo le entendemos de veras cuando él aulla. Cuando el hombre aulla, grita o amenaza, le entendemos muy bien los demás animales. Como que entonces no está distraído en otro mundo. Pero ladra a su manera. Habla y eso le ha servido para inventar lo que no hay y no fijarse en lo que hay. En cuanto le ha puesto un nombre a algo, ya no ve este algo, no hace sino oír el nombre que le puso o verle escrito. La lengua le sirve para mentir, inventar lo que no hay y confundirse, y todo es en él pretextos para hablar con los demás o consigo mismo, y hasta nos ha contagiado los perros. Es un animal enfermo, no cabe duda. Siempre está enfermo. Solo parece gozar de alguna salud cuando duerme, y no siempre, porque a las veces hasta durmiendo habla. Y esto también nos ha contagiado. Nos ha contagiado tantas cosas. Y luego nos insulta, llama a cinismo, esto es perrismo o perrería, a la impudencia o sirvenguencería. Él, el animal hipócrita por excelencia. El lenguaje le ha hecho hipócrita, como que la hipocresía debería llamarse antropismo si es que a la impudencia se le llama cinismo. Y ha querido hacernos hipócritas, es decir, cómicos, farsantes, a nosotros, a los perros. A los perros, que no fuimos sometidos y domesticados por el hombre como el toro o el caballo, a la fuerza, sino que nos unimos a él libremente, en pacto sinalagmático para explotar la caza. Nosotros le descubríamos la pieza, él la cazaba y nos daba nuestra parte. Y así, en contrato social, nació nuestro consorcio. Y nos lo ha pagado prostituyéndonos e insultándonos, y queriendo hacernos farsantes, monos y perros sabios. Perros sabios llaman a unos perros a los que les enseñan a representar farsas para lo cual les visten y les adiestran a andar indecorosamente sobre las patas traseras, en pie, perros sabios. A eso le llaman los hombres sabiduría, a representar farsas y a andar sobre dos pies. Y es claro, el perro que se pone en dos pies va enseñando impúdica, cínicamente, sus vergüenzas, de cara. Así hizo el hombre al ponerse en pie. Al convertirse en mamífero vertical, sintió al punto vergüenza y la necesidad moral de taparse las vergüenzas que enseñaba. Y por eso dice su Biblia, según les he oído, que el primer hombre, es decir, el primero de ellos que se puso a andar en dos pies, sintió vergüenza de presentarse desnudo ante su Dios. Y para eso inventaron el vestido, para cubrirse el sexo. Pero como empezaron vistiéndose lo mismo ellos y ellas, no se distinguían entre sí, no se conocían siempre y bien el sexo, y de aquí mil atrocidades humanas, que ellos empeñan en llamar perrunas o cínicas. Ellos, los hombres, que son quienes nos han pervertido a los perros, quienes nos han hecho perrunos, cínicos, que es nuestra hipocresía. Porque el cinismo es en el perro hipocresía. Así como en el hombre la hipocresía es cinismo, nos hemos contagiado unos a otros. Se vistió el hombre, primero, con el mismo traje ellos y ellas, mas como se confundían, tuvieron que inventar diferencia de trajes y llevar el sexo al vestido. Esos pantalones no son sino una consecuencia de haberse el hombre puesto en dos pies. ¡Qué extraño animal es el hombre! No está nunca en donde debe estar que es a lo que está, y habla para mentir, y se viste. Pobre amo, dentro de poco le enterrarán en un sitio que para eso tienen destinado. Los hombres guardan o almacenan sus muertos sin dejar que perros o cuervos los devoren. Y que quede lo único que todo animal, empezando por el hombre, deja en el mundo. Unos huesos. Almacenan sus muertos un animal que habla, que se viste y que almacena sus muertos. Pobre hombre. Pobre amo mío, pobre amo mío. Fue un hombre, sí, no fue más que un hombre, fue sólo un hombre. Pero fue mi amo, y cuánto, sin él creerlo ni pensarlo, me debía, cuánto, cuánto le enseñé con mis silencios, con mis lametones, mientras él me hablaba, me hablaba, me hablaba, entenderás me decía y sí yo le entendía le entendía mientras él me hablaba hablándose y hablaba hablaba hablaba él al hablarme así hablándose hablaba al perro que había en él yo mantuve despierto su cinismo perra vida la que ha llevado muy perra y grandísima perrería o mejor grandísima humbrada la que le han hecho esos dos Hombrada la que Mauricio le ha hecho, mujerada la que le ha hecho Eugenia... ¡Pobre amo mío! Y ahora aquí, frío y blanco, inmóvil, vestido, sí, pero sin habla ni por fuera ni por dentro, ya nada tienes que decir a tu Orfeo. Tampoco tiene ya nada que decirte Orfeo con su silencio. ¡Pobre amo mío! ¿Qué será ahora de él? ¿Dónde estará aquello que en él hablaba y soñaba? Tal vez allá arriba, en el mundo puro, en la alta meseta de la tierra, en la tierra pura toda ella de colores puros, como la vio Platón, al que los hombres llaman divino, en aquella sobreaz terrestre de que caen las piedras preciosas, donde están los hombres puros y los purificados bebiendo aire y respirando éter. Allí están también los perros puros, los de San Huberto el Cazador, el de Santo Domingo de Guzmán con su antorcha en la boca, el de San Roque, de quien decía un predicador señalando a su imagen, allí tenéis a San Roque, con su perrito y todo. Allí, en el mundo puro platónico, en el de las ideas encarnadas, está el perro puro, el perro de veras cínico y allí está mi amo. Siento que mi espíritu se purifica al contacto de esta muerte, de esta purificación de mi amo, y que aspira hacia la niebla en que él al fin se deshizo, a la niebla de que brotó y a que revertió. Por siente venir la niebla tenebrosa, y va hacia su amo saltando y agitando el rabo. ¡Amo mío! ¡Amo mío! ¡Pobre hombre! Domingo y Liduvina recogieron luego al pobre perro muerto a los pies de su amo, depurado como éste y como él, envuelto en la nube tenebrosa. Y el pobre Domingo, al ver aquello, se enterneció y lloró. No se sabe bien si por la muerte de su amo o por la del perro, aunque lo más creíble es que lloró al ver aquel maravilloso ejemplo de lealtad y fidelidad. Y dijo... —Y luego dirán que no matan las penas.